Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube, soy Nando Capo, por supuesto Y hoy estamos con una nueva, nueva, nuevísima novedad que acaba de salir recién hace un ratito Y es que vuelve el mercado negro, este mercado que a todos nos gusta, que a todos nos encanta Y que bueno, a veces tenemos créditos y tenemos oro para gastar un poquito de más Y a veces no los tenemos y lo lamentamos por eso, pero bueno, vamos a meternos de lleno Con este video que acaba de salir recién nomás need a team. Necesito un equipo para conseguir algunas cosas. Necesitamos todo en 7 días. Eso es Ahí está el team. ¿Quiénes son esos? Nuestro equipo. Nos conseguirán lo que queremos. Ahí eh, aparecen como unas cosas para que. Mmm, siempre sabemos que en estos videos aparecen como datos. Eh datos raros, ¿no? que te van dando pistas de lo que puede llegar a, a pasar acá dice T110 1.93 ahora, no sé si es tiempo 11 días no sé, no sé qué, qué puede llegar a significar esto abajo tenemos 5L como si fuera un horcado, ¿viste? cuando juegas al orcado que vas adivinando letras y eso y hay como más datos y cosas raras no sé, después en otro video nos vamos a poner a analizar bien, bien, bien, bien cada dato Tú vienes conmigo le dice. ¿Son tres armas? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Buena Matrix. Tranquilo. Este es el Tanque. Tendremos que ser sigilosos ¿Dónde está la salida? Contesta, ¿dónde vamos? Ahí los están persiguiendo Yo lo cuento porque a veces muchos de ustedes lo dejan tipo en segundo plano Mientras siguen jugando al WOTA, mis videos y tu turno Una señorita muy bella, mira eso <risa> Una broma más del KB-5 y te vas dentro de la, <risa> de la maleta Sir, voy a ayudarlo Toma, lo repuso Nos están hackeando No podemos detenerlos Como el, como el container donde estaría el tanque Supongo Justo tiempo Me extrañaron Bueno y ahí termina el video chicos eh, Más que nada la idea ahora es Dar la noticia y saber que se viene Ya porque digamos Acá lo que nos dice en la página de World of Tanks eh, Comandantes, volvemos a encontrarnos ¿Me extrañaron? Sí, tengo que serles honesto. Yo a ustedes no los extrañé Pero no tiene sentido reflotar viejos rencores ¿no? Los veré mañana miércoles 5 de febrero A las 10 de México A las 11 de Colombia, Ecuador, Perú A las 12 de Bolivia, Venezuela Y a las 13 de Argentina, Chile y Uruguay En el lugar de siempre Seguramente... En el garaje de cada uno. O mismo acá en la página de World Tank también supongo. Así que bueno amigos, ya saben, mañana a las, entre las 10 y las 13 comenzará el mercado negro. Así que si hoy pueden salir y hacer unos créditos por las dudas o no sé, no sé cómo, cómo se vendrá este, en esta ocasión el mercado negro. Pero bueno, esta es la novedad. Que acaba de salir, está fresquito, hace una horita más o menos recién la noticia Y quería compartirla con todos ustedes Les mando un beso enorme, cuídense y nos vemos en la próxima Chau chau